Una nacional haitiana denunció este jueves que fue víctima de atraco mientras se transportaba dentro de un vehículo que suponía pertenecía a una ruta de transporte público. La afectada narra el hecho en donde le sustrajeron varios documentos de identidad. Un, un carrito que viene de Tenales, yo, yo me voy aquí al hospital, yo le dije, Pamacoli me dijo que sí, después yo subí la guagua, a uno que me dio pásate la mano así, y la caitelita estaba así. Yo la tenía la cédula y, y los documentos para pa ir a consultar. Ya se me la llevó la cédula y todo. Porque la cartera con todo se, se me la quitó así mismo. Estaba Ta, la se la quitó. Cuando yo lo abrí, me la tiró en el piso y carro. Ya se fue, el carro. Yo lo tenía el celular ahí abajo. Por eso no me la quita el celular ahí también. Yoani que... Cordero, NTN, su noticiero regional.